Mierda, no me gusta cómo suena eso No os paréis Estamos cerca de la droga De... Compañeros... En el vehículo. ¡Guayas, coge ese cañón del 30! ¡Apretad el paso! ¿Os estáis dando prisa? ¡Vamos! ¡Creo que tienen más aéreos! ¡Despejados! ¡Ametralladora! a pedazos! ¡Cubridme! ¡Vamos! ¡No os paréis! ¡Ven aquí! Barco, de prisa, ¡Cuena esa puerta! ¡Quédate atrás! ¡La frega del submarino! ¡Pues nos llevamos al submarino! aquí! ¡No, pero improvisaremos! ¡Fuego, un tren! ¡Mierda, no os paréis! El Grupo Rojo debería apropiarse de uno de los submarinos de ese grupo. Quizá aún sigan. Si no, el científico tiene razón, y estamos muertos. Este sitio se nos vendrá encima. Hay que moverse rápido. Vamos. ¡Pues venga, moveos! ¡Abrid la maldita escotilla! ¡Lo conseguimos! ¡Lo hemos conseguido! ¿Has visto? ¡Te lo dije, guayar Toward la japonesa. la La tourne mal. Cinco personas han sido las tropas rusas continúan expandiéndose o a través de Latinoamérica. en Los son a para... Rusia ha preocupación sobre el sistema, que